Yeah, yeah, yeah. Yeah. Cross de mi mente, yo no te puedo sacar. Tú sigue presente ahí. Hace que me envuelva a ti, baby. Suela tu dosis. Que quiero que me dé una sobredosis. Eres tan adictiva como la Molly Y yo no te voy a Que quiero que me dé una sobredosis Eres tan adictivo como la Molly Y yo no te voy a volar Solo sube a tu dosis Que si muero en el pedo moriría contento Mami contigo yo seguro que me pierdo Como lo mueves todo el mundo lo quiere ver Porque tú lo mueves hasta abajo sin miedo tú no vas ese es perfecto, mami contigo, yo seguro que me pierdo, tú tienes otro, pero solo es entretenimiento. Siempre vas y las bebes, pero conmigo no puedes. Yo soy el que te mantiene. Cuando nadie malo puede hacer, tú me dices yo le llevo. Cuando tú entras te detienen en todas. Eres la única que en la pista detrone. Cuando yo mueves, mueves, cuando yo baby, mue tú me mueves, muestro. Sobredosis, eres tan adictiva como la morir, y yo no te voy a doblar, baby. Sube tu dosis, que quiero que me una sobredosis, eres tan adictiva como la amor. Estás soltera, que hace tiempo a ti no te sueltan Y quieres hacer cualquier cosa, bebé Yo quiero hacer lo que sea Solo convierte en rompa interior Y hacerte el amor, sin limitación oh. Cuént, Cuéntales, que ya conocí tu cuerpo completo Rompí todo Yo sé que tú quieres verme y hacérmelo de la última vez Pero baby, solo ven que quiero probarte otra vez, bebé, bebé, bebé be, be. DJ Killerman. ma' Lennon a